buenas tardes amigos de youtube seguidores de Urbonera. estamos acá en espacio colonia castells el huerto urbano del escorts estamos justo en el espacio nacen compost por un lado y hace varios meses dejamos un vermicompostador vamos a observar que tiene un espacio súper hermoso aquí vamos a observar las camas vamos a ir a verlas luego que hicimos un ensayo en algunas de ellas ¿eh? un espacio divino público que se autogestiona. hay una, una asociación al que quiera le dejo el link aquí abajo para que eh, se acerque conozca, ¿sí? Bueno, como decía, aquí tenemos los compostadores del huerto, donde principalmente echan el material verde propio de, de, de la huerta, ¿sí? Ahí tenemos, con varias hojas que las traen de aquí de la, de, del bosque, aquí tenemos ya un compost bastante maduro, ¿eh? por aquí tenemos otros más, con restos vegetales aún muy frescos, este... Eh, lo pusimos en marcha cerca de hace un mes y medio atrás hace bastante que no vengo vamos a revisar vengo aquí a chusmear, ¿no? no vengo a otra cosa aquí tenemos un compo ya maduro de muy muy buena calidad que se usa por supuesto para las mesas ¿eh? ese es propio de acá del huerto tiene un año hasta su cosecha aquí mostramos un instrumental todos me conocen, o algunos, y saben que yo no soy muy afín a los, a los instrumentales, medición de pH, temperatura y demás. Yo soy más del olfato, tacto y eh, la vista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, denle que comprarme el compostador y en el compostador cómo es el tema de temperatura, qué hemos de humedad y a ver cómo está, porque ahora hace cerca de 10 grados aquí. Son las eh, 4 de la tarde en Barcelona, estamos en invierno. El compost, la idea es que levante 50, 60 grados, al menos durante 3 días. El vermicompostador es mesófilo, mantenemos una temperatura constante o dentro de unos parámetros viables para la lombriz, dentro de 15 a 25 o sea el óptimo. Así vamos a ver cómo está la parte del vermicompostador con estas temperaturas ambientes. ¿sí? Los vermicompostadores, estos domiciliarios, que son de tamaño medio a pequeño, están hechos para las casas, pero también se pueden utilizar en exteriores, así que vamos ahí a ver cómo está como decía, tengo acá varios instrumentales la temperatura acá marca 11 grados temperatura ambiente Esto es un poco más preciso es de para comida, tiene un, un gancho aquí para meter, 18, más o menos lo mismo y está aquí, que marca pH, humedad y insolación o radiación solar vamos a abrir el verme compostador y vamos a meter algunos electrodos o los sensores dentro eh, podemos vemos un costado vamos ver que bueno bastantes eh, algunas que otras mosquitas no deseables es muy común en los vermicompostadores a ver aquí que hay parecen lombrices y no me equivoco a ver si enfoca el teléfono ahí estamos tenemos lombrices, bebés y muchísima cantidad de organismos que participan del vermicompost. Vamos a ver aquí. Tenemos papa. Como vemos aquí tenemos eh, papas, cítricos. Son bienvenidos. Vamos a hacer aquí un ensayo. Vamos a poner cerca del borde qué temperatura nos marca eh, el vermicompostador. ¿Sí? Vemos que mantiene... Cerca de tu ambiente, esto es una tela y ¿Sí? nada más, muy bien. Vamos a ver luego más adentro como viene. Aquí tenemos eh, cítricos, como decimos en Urbonera, no se ve afectado si echamos cítricos, por supuesto, nada en exceso. ¿eh? Aquí vamos a mezclar un poco. Vamos a estar nuestras amigas, ahí están nuestras amigas. ¿eh? Este vermicompostador está espectacular. Aquí estamos dentro de una cebolla. ¿Eh? Dentro de una cebolla vemos que tenemos las adultas con el clitelo y aquí tenemos algunas chiquititas. Esos pelitos blancos son crías ¿eh? y aquí tenemos algunas más. A ver si los logro enfocar. Ahí, muy bien. La temperatura óptima es de 15 a 35, dijimos, 15 a 25. Por debajo de los 4 grados se muere o entra en latencia y por debajo de los 10 deja de consumir o consume menos. Así que lo que tratamos siempre es de no dejar al vermicompostador sin alimento. Vamos a meter aquí, a ver la temperatura en el centro de la masa y por fuera. ¿eh? 9 grados, aquí tenemos 11-2. En el centro Y vamos a decir un poquito Ese electrodo es bastante corto Vamos a ver si este que es más profundo Como pueden ver Más profundo Vamos a clavarlo al medio Y vamos a ponerlo en ON A ver qué nos marca Este sensor Aquí tenemos un medidor de pH Tenemos un medidor de pH y humedad Repito No soy muy afín a usar estos estos sensores aquí nos marca el pH está regulado el pH está entre 7 y 8 vamos a dejarlo un rato que eh, cambie, a ver si cambia algo bien, aquí tenemos en el medio 11, 11 con algo este 10 lo que conviene siempre en invierno es Alimentar un poquito de más Para que levante Un poco más de temperatura El alimento Bien, aquí nos marca el pH Vamos a cambiarlo a Moisture, que es humedad Como pueden ver, está wet Que es muy húmedo Y la, el pH Marca entre 7 y 8 Y va bajando un poco, debe estar en, A los 7, no creo que esté Más debajo del 7 bueno, vamos a sacar estos medidores, 11, 2, 12 grados cerca, en el centro, ¿Eh? básicamente la temperatura ambiente, sacamos esto, pero me gusta a mí meter la mano, ¿eh? vamos a meter la mano para ver cómo viene evolucionando el vermicompostador, compostador, ¿eh? miren qué divino que está esto. Tenemos lombrices en todos los estados. Esos eran gusanos de mosca. ¿Mm? Miren lo que son estas lombrices de Divinas. La humedad está perfecta. ¿Eh? Vamos a ver acá el olor. A mí me gusta oler. Está muy bien. Tiene ese olorcito avinagrado. Podemos ver que aquí... Hay varias crías también viviendo, o sea que está perfecto. Siempre el, digamos que, el que nos indica si vamos bien o no es la lombriz. ¿eh? Aquí vamos a ver. Uh, se ha caído. Bien, miren, vamos a ver aquí. Muy bien, miren lo que es esto. Esto está espectacular. Está fría la masa a la mano. Movimos. Miren esto. alucinante el vermicompostador acá del huerto este vermicompostador es alimentado básicamente con residuos de domiciliarios los que participan del huerto traen periódicamente materiales de la cocina ahí vamos a observar un poquito más está espectacular un poco frío, a mi entender. Estaría bueno alimentarlo un poquito más. Para que entre... Mío, ¿en que es ahí? Espectacular. Para que fermente un poquito y levante la temperatura de la masa. Un poco. Pero está perfecto. ¿sí? Ahí tenemos muchas más. Lombrices por todos lados, en todos los estadios. Si metemos un poco más la mano hacia abajo, nos encontramos con humus listo para su uso, aquí tenemos crías, ¿eh? lo recomendable es cosechar cuando esto está lleno, por ende hay que esperar algunos meses más para cosechar por debajo, qué hermosura ahí, miren lo que es eso. Esta cama de aquí, que tiene unas coles, cebollas de verdeo y demás, hicimos un ensayo, le pusimos Cerca de un centímetro de humos de lombriz, de esta mitad, para allá. Y aquí no. Una única aplicación hace cerca de dos meses. Miren la diferencia en las plantas, en cuanto a vegetativo y reproductivo. De este lado tenemos varios varias coles ya, en fase reproductiva, y aquí no. Otra cosa que observamos es, bueno, las cebollinas también han crecido un poco más. Aquí tenemos otro en estado floral, digamos. De aquí también. Y las diferencias en las lechugas. El desarrollo de las lechugas de aquí. Aquí no han desarrollado. Y las acelgas. Lo que vemos, las acelgas aquí. Las hojas. Y de este lado. A mi entender, las acelgas de aquí, por lo menos a simple vista, parecieran con más vigor que sus compañeras de aquí al lado. Lo que me ha parecido es que había focos de mucha humedad, por lo que lo que agarré y toda esa cama, ¿no? otros papeles de periódico que había encima, los he reincorporado a mano, ¿eh? con todo el material superficial, no solo para que absorba el papel la humedad excedente de esos focos de humedad, sino también para que equilibrar la relación carbono-nitrógeno de toda la materia. ¿Eh? El vermicompostor está impecable, solo que me pareció a mí, por experiencia, que había focos, ven, de, no sé, se hacían algunos lodos que no me gustaron. Esto solamente se, se, se mejora de esta manera, mezclando material seco, como acá. ¿eh? La humedad justa para el vermicompostaje es... Cerca de 80% de humedad. Eso lo verificamos de la siguiente manera. Apretamos fuerte y debe gotear o caer una gota de agua. Eh, como aquí que vemos que sale un poquito de agua pero que no chorre Esta es la temperatura, la humedad perfecta del hormigompost, eh. pobre lombriz, la hice pelota. Eh. Muy bien. Aquí hemos mezclado todo el material con el papel que había encima y vamos a proceder a taparlo nuevamente con material seco, para que justamente absorba lo que falta y aporte más eh, fuente de carbono y no permita el ingreso o egreso de mosquitas como vemos las mosquitas se han ido y la, las otras las hemos aplastado otra cosa interesante es que los lixiviados, eh, el líquido que escurre a través del hormicompostador, cae aquí. Estos lixiviados tienen un color espectacular, vamos a oler. No tiene ningún tipo de olor feo, por lo tanto no hay descomposición anaeróbica dentro del hormicompostador. Estos líquidos no hay que usarlos para horticultura y en ningún caso en hoja. Si los quieren usar, los deben oxigenar con un aireador durante 24 horas mínimo, diluir uno, una parte, o sea, en 10 de agua, o sea, una en 9, mínimo, y echarlo, por ejemplo, aquí, que no hay nada, ¿eh? o al césped, no en horticultura, ¿sí? Ya hay algún, hice otro video al respecto. Bueno, con de Castells, mi consejo para este vermicompostador, hemos tapado ya con bastante abundante papel, Está la superficie, debajo lo estamos mezclado. Dada ¿sí? la temperatura de 10 grados que se observó en el medio, por lo general es más alta. Recomiendo sobrealimentar un poco el hormicompostador. O sea, regale un poco más de material que no puedan degradar. Así levanta un poco más la temperatura y ayuda con estos climas fríos, principalmente de mañana que están cerca de los 5 grados. Vamos a ver el compost. Qué temperatura mantiene. Como pueden observar, el compost, ya de solo clavar el termómetro, comienza a elevar su temperatura, ¿sí? Es así, debe ser así, y está bien que así sea, porque el compost garantiza eh, que se maten, se eliminen los patógenos a través de la temperatura. El compostaje. No, en el hermicompostaje, las mismas lombrices, el pasaje por las, el tracto digestivo de la lombriz, hace que mueran, miren lo que es esto, mueran todos los patógenos. ¿eh? Como han visto en una conferencia que dimos justo aquí al lado, hace cerca de dos meses, que también dejo el link aquí abajo. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les guste, cualquier consulta es bienvenida. Vemos que aquí sigue aumentando la temperatura. Bueno amigos, si les gustó el canal, compartan, denle un like, síganme. Y les dejo el link aquí abajo de la conferencia que vimos hace poquito aquí sobre mitos del blanco y Y el link del espacio de Colonia Castells para más información. Un abrazo a todos y buen año.